We'll Hola a todos. Queridos alumnos, queridas alumnas, hoy vamos a aprender a expresar acuerdo y desacuerdo con el verbo gustar. Frase afirmativa. Chocolate Me gusta el chocolate Me gusta el chocolate A mí también Me gusta el chocolate A mí no Frase Negativa, café. No me gusta el café. No me gusta el café. A mí tampoco. No me gusta el café. A mí sí. Bueno, esto es todo. Más en el próximo vídeo. Hasta pronto.